Bueno, creo que estamos en el aire... Bueno, no, en el aire no estamos, estamos en diferido. Estamos grabando escritorio, ¿vale? Me veréis en una ventanita ahí a un lado, pequeñita, ¿vale? Y bueno, no la agrandaré mucho porque la calidad que graba este programa, lo que es la ventana de, de la imagen de foto, es pequeñita, ¿vale? Y si la agrando demasiado luego en la edición se verá un poco borrosa. Quizá la agrande un poco, pero no demasiado. Bueno, vamos con el tema. Eh, preparación ultra bike pro ¿vale? pues hombre ha sido bastante duro la carrera para que os hagáis una idea de cómo es la carrera la carrera tiene 8100 positivos y 235 kilómetros y solo una etapa non stock, es decir tú sales y te tienes que comer directamente los 235 kilómetros del tirón es decir, no se sé, hace hago 60, hago 80, hago 100 y luego eh, llego, digamos, a la zona de, de meta, ¿no? y allí tengo una eh, pues, tienes allí una tienda de campaña, lo que sea Dices, descansas y al día siguiente vuelves a hacer otra etapa de 60, 80, no, no, es directo una sola etapa es bestial, bestial, ¿vale? yo no, no la he hecho, este es el primer año que la voy a hacer y exagerada ¿vale? exagerada, es eh, de la gama de ultra Bay. ultra Ultraby tiene varias distancias, ¿vale? mira, voy a ver si puedo eh, yo voy a buscar el enlace, eh, la, lo que es la página, eh, para que así os hagáis una idea y os lo voy a poner aquí, ultra byte, vale, eh, no sé, lo podemos poner aquí, que se vea, vale, eh, bueno, en español, vale, que lo veréis mejor todos. Eh, bueno, pues se hace en Breda, Gerona, el día 29 del 8, no sé si lo veis aquí, lo voy a marcar un poquito, ahí en azul, ¿vale? 29 del 8, 29 de agosto de 2020, estamos al día 21 del 8, se nos quedan 8 días, ¿vale? Y bueno, ¿veis? Eh, Ultrabike, entonces tenemos versiones, es un vídeo así un poco que sale al, al arrancar la página, después tenemos varias versiones, tenemos la versión Pro, la marco aquí, la versión Pro, hay que hacer en un máximo de 24 horas, 235 kilómetros y 8100 positivos, ¿vale? Eh, eh, sale, bueno, en Breda, en fin, hay un montón de recorrido, la costa del Monsen, Tramos, inglés m MD, no se lo ves, San Lira y Sacal, San Martí de Rieles, Breda, bueno, te dan una vuelta por toda la zona de eh, San Felón y Pla de la Calma, en fin, toda la zona esta, ¿vale? Yo ya digo, como no la he hecho, no, no puedo ahora decir exactamente por dónde pasa eh, esa es la versión pro que es la que yo me he apuntado eh, la versión aventura pues tienes un límite de 16 horas para acabarla 152 kilómetros 5.000 positivos 5.213 positivos vale y bueno es un poquito más reducida pero aún así es bestial 152 5.000 es fuerte ¿eh? Eh, luego tenemos la versión ride vale que es 16 horas igual pero fijaros que baja un poquito este es el límite máximo ¿eh? pero fijaros que ya baja un poquito el desnivel y la distancia, veis, en vez de 152 pues tenemos 110, 3900 ¿eh? entonces ya, bueno es un poquito más asequible, entonces al final eh, bueno, depende eh, la persona, el nivel pues tiene un poquito más de margen si se pone la de 110 que en la de 152 pero al final son 16 horas igual al final tu, tu media que tú has de sacar pues es un poquito más, más, más flojita, puedes permitirte un poco más de margen, ¿no? Entonces yo creo que bueno, para la gente que empieza por ejemplo, luego tendríamos la short ¿eh? que sería una distancia de 62 kilómetros, 2.200 y pico que ya está bien cargada de desnivel, 2.000 y pico en ese sentido ya está muy bien de desnivel ya es fuerte y hay un límite de 12 horas para acabarla, ¿vale? Y este estaría bien pues para gente que a lo mejor quiera empezar un poquito, pues está bien, ¿vale? Es, es dura de desnivel, pero kilometraje 62 no es exagerado, exagerado ¿vale? <coughs> y ya está. Ahí también, modalidad por equipos y bueno, en fin, todo eso, vale. Pues aquí se ve, ¿no? Ultravide.cat es el enlace y ahí podéis pues, ver realmente a lo que nos enfrentamos, ¿no? Ahí se puede ver, ¿vale? Eh, y ya está, aquí los tracks cuando falten 7 días o okay. que en un día o dos, no lo, lo tendremos para, para bajarlo, porque pone track 7 días y nos quedan 8 o 9 días, estará a punto ya de, de poder verse el track, ¿vale? Para ver exactamente, estudiar un poco el perfil, estudiar un poco todo eh, bueno <coughs> horario, salida 29 de agosto, sábado a las 7 de la mañana la versión Pro a las 7 y media la versión Aventura, a las 8 la versión RAI, a las 8 y media la versión Short y tiempo de cierre, pues para la corta pues eso, a las 8 y media de la noche bueno, se va alargando, ¿no? Eh, aventura puede acabar a las 11 y media de la noche eh, con, es un límite de 16 horas y luego pues el, la eh, eso sería en el sábado y luego el domingo ya a las 7 de la mañana se cerraría la Pro. ¿eh? La Pro salimos a las 7 de la mañana del sábado y eh, tenemos todo el sábado para hacer 24 horas, no hasta las 7 de la mañana de, de la madrugada del domingo. ¿no? Eh, eh, 24 horas al final es el margen que tenemos. ¿vale? salida de llegada en el pabellón polideportivo de Breda, provincia de Girona. Vale, pues listo, esto es importante saberlo, a, a qué nos enfrentamos y qué es lo que estamos preparando. Y, y ahora os voy a enseñar un poquito pues el camino que yo he tenido que, que realizar vale eh, yo creo que me apunté aproximadamente por lo que he estado mirando hay algún vídeo que tengo hecho de, del proyecto eh, que dice bueno eh, podremos no nos enfrentaba a la, hice algún vídeo de, de algún entreno eh, pues aproximadamente por la fecha junio aproximadamente eh, no me acuerdo si tengo la fecha del vídeo Preparar UltraBike Pro en un año, vamos a intentarlo. Esto está hecho el 20 de junio de 2019. Que tengo el vídeo hecho, o sea que me apuntaría pues un poquito antes. O sea, por junio de 2019 me apunté. La fecha original antes de que viniera el tema de, ya sabéis, del bicho, pues era aproximadamente junio. No me acuerdo la fecha, si era 6 o por ahí de junio de 2020. Pero con el tema este que hemos tenido todos de pandemia, pues al final la cosa se ha atrasado y. Y, y bueno había que prorrogarla ¿no? para poder realizarla cuando no estuviera todo el mundo confinado y, y bueno pues esa la fecha es 29 de agosto vale, 2020 que ahora nos quedan ocho días entonces hago este vídeo porque eh, ahora sí que ya tengo todo el desarrollo de todo todo el entrenamiento que he hecho y puedo explicar lo que he hecho las sensaciones lo que he podido hacer lo que no he podido si he estado motivado si no he estado motivado durete, ¿eh? Ha sido durete, porque preparar una carga tan grande, mmm, si quieres prepararla bien para intentar acabarla, y ya digo que yo no sé si la acabaré o no seré capaz de acabarla, eso no lo sé, ya lo veremos, eh, pues la verdad es que son muchas horas, echarle muchas horas. Entonces yo empecé un poquito para que nos hagamos una idea preparando esto, eh, voy a buscar el Strava y yo lo pongo en el Strava, que así lo vais a ver. Vamos a quitar esto... Y voy a poneros mi Strava por aquí. Eso, lo bueno es que como el Strava está abierto, aquí se puede ver absolutamente todo, ¿vale? Aquí falta subir, eh, de esta semana falta subir el entreno del lunes de correr y el entreno, no sé si lo estáis viendo, yo creo que sí, y el entreno de... Eh, esto sí, vale, parece que está grabando. Y el entreno del de, de, de hoy, ¿vale? falta, es decir, hoy viernes eh, no lo he subido, porque digo, vamos abreviando, digo, no lo pongo ahora a sincronizar, <coughs> falta el, el entreno de hoy, que son 52 kilómetros casi, y unos 1000 positivos más o menos eh, ya bajando ya bajando ya, ya el, pistón, eh, bajando el pistón eso es eh, lo que falta de de, este, de esta semana, del viernes y falta un entreno de unos 15 kilómetros me parece, del lunes, corriendo no era de bici y aquí tenemos un par de entrenos, vale, uno de 60 y otro de 90, me parece, de, de bici, aquí de 18 y el 19, vale, ¿cómo hemos, cómo empecemos a entrenar esto? ¿Vale? ¿Cómo empecemos a entrenar esto? Pues todo lo empecemos a entrenar, eh, primero, yo no, ten, no estaba apuntado a la carrera y lo que hacía era actividad, ¿ves? actividad nocturna, 22 minutos, yo lo que hacía simplemente era para soltar un poco piernas, pues hacía, eh, ves, por ejemplo, hacía correr, 31 kilómetros, no, era correr, ¿no? que al final es lo que yo me dedico más, correr, ¿no? más trail bueno, pues era una manera digamos de meterme un poco en la bici hacer rodillo, lo hacía con la, con la bici que tengo aquí de, de carretera aquí enganchado, aquí a un rodillo y lo que hacía es eso eh, bici de carretera, aquí enganchado <coughs> esto es de fecha 2018, vale eh, o sea, aquí no, no estaba apuntado para nada ni pensamientos, y simplemente veis hacer actividad nocturna, pues 30 minutos de soltar piernas, 15 kilómetros, 30 minutitos de soltar piernas ahí en el rodillo, ¿ves que es actividad nocturna y si entramos veréis que, que sale, ¿ves? Esto es rodillo, veis, Por eso no sale un circuito ni nada, porque simplemente sale velocidad cada vez y ya está, ¿no? Lo que uno iba haciendo en la actividad. Era un poquito soltar piernas, ¿no? Un poquito simplemente hacer algo de bici. Antenas eh, que hay enfrente de y ya está, veis, entonces entrenaba 30 y entonces hacía unos 15 kilómetros de media horita para soltar las piernas un poquito, digamos, con un poco de mejorar la circulación, un poquillo el ácido láctico, pues quitarlo un poco y hacía eso, media horita, ves, eh, en bici de carretera, porque estaba entrenando, pues eso, sesiones más o menos de 30 kilómetros de entrada. el 30, 800, ¿eh? no sé si por aquí 7, bueno, aquí eran más cortitas, ¿eh? es igual, otra vez, no unas 12, 30 minutos, ¿vale? Bueno, vale, un poco vengo de ahí, ¿eh? ya para que veáis un poco lo que estaba haciendo 2018 y algunas salidas, no pero digamos, yo me dedicaba a correr, vale básicamente. Vale, entonces, si nos vamos aquí a la parte de, yo creo que aquí ya tenemos 29 de marzo de 2018, a ver, vamos a tocar aquí, aquí yo creo que es donde tengo que tocar para ver 2019, 2019, 19 de agosto de 2019, 25 de agosto de 2019, ah, esto es todo el mes, ¿no? ¿Y ¿Cómo lo hago yo para verlo? Bueno, da igual En resumen eh, a ver, Aquí ya tengo algunos entrenos 21 de agosto de 2019 ¿ves? Aquí ya estaba apuntado eh, Me apunté, ya digo, podría ser junio Podría ser, no sé Mayo del, del año O abril del, del 2019 Para hacerla al cabo de un año la carrera Y me, me apunté con mucha antelación ¿no? Porque era muy gorda De que, pues, hacerlo con con tranquilidad, entonces, pues bueno, veis, hacía sesiones de unos 46 kilómetros, 1200 positivos, 3 horas 19, me ¿no? da por aquí, bueno, pues, del PRAC, esto es el pico del viento, vale, esto es la zona del Farel, zona del circuito pro zona de Farel, es lo que un poco estaba haciendo, ¿ves? Entonces, combinaba, ¿ves? Corriendo 30 kilómetros, corriendo 35 kilómetros, ¿eh? entonces ya veis un poco la idea, ¿no? De vez en cuando hacía alguna escapada de, ¿ves? 46 kilómetros de bici, no sé si tengo alguna más por aquí. ¿Qué mes está marcado aquí? 23 de agosto. ¿no? De agosto. Ah, vale, entonces esto sería.. como marco yo aquí? Vamos a tocar aquí. <coughs> Un poco más la parte final. Vale. Entonces aquí estaríamos. Septiembre de 2019. Bueno, vamos a ver qué estaba haciendo yo por aquí más o menos. 2019. A ver si lo carga. Lo... ¿Tienes cargado o no lo tienes cargado? Bueno, pues entrenaba 42 kilómetros de correr, 36 kilómetros de correr, 46 de vida. Esto es lo, me parece que es lo mismo que, que he sacado yo hace un momento. Es lo mismo que yo he sacado hace un momento. Bueno, sesiones cortitas, 8 minutos, <risa> 8 kilómetros, perdón, 8 kilómetros. Aquí hacía un poco de serie de cuestas, no sé si os acordáis, que estuve al principio haciendo bastantes series de cuestas, ¿ya ¿veis? 18 kilómetros, 373. Eh, serie de cuesta, 11 kilómetros, 44 minutos, eh. era serie de cuesta, eh, combinado con correr, un poco empecé por ahí, ¿por qué? porque al final la carrera, como tiene tanto desnivel lo primero que pensé es, digo, vamos a ver, lo primero que tengo que hacerme es ser fuerte las piernas de cara a subir luego del nivel, porque luego lo que nos vamos a encontrar es unas pendientes, que a lo mejor no son súper, súper la hostia de inclinadas, pero son largas y constantes, y mucho desnivel al final su, sumado, ¿no? en las 24 horas. Entonces lo que empecé es un poco eso, con la serie de cuestas, hacía salidas sueltas de vez en cuando, como veis ahí, cuarenta y pico kilómetros, pero básicamente lo que me puse un poco más a piñón era eso, eh, serie de cuesta, en ese caso era en asfalto, y, y ya está, poquitos kilómetros, pero era eso como decir, hacía, me parece, una hora y cuarto más o menos, es, hacía bastantes, bastantes días, una hora y cuarto más o menos de bici, ¿vale? De, de subidas de cuesta, era una aproximación, eh, subir y bajar cuesta y, y, y volver para casa, ¿no? y salía eso pues mira, aquí de 8 kilómetros luego había otras que ya salían unos 12 kilómetros por ahí, ¿vale? un poco eso, no quiero aburriros a ver qué más por aquí se ve porque ya digo, yo no me acuerdo todos los entrenos que ¿okay? dice mira, pues esta semana, por ejemplo, no hice bici esta semana aquí no hay bici entonces septiembre de 2019 carrera, ves correr 34 correr 30, correr 6 correr 36, ves, estaba dedicado más al trail 36, no sé si aquí tengo algo no. pues mira, estaba dedicado realmente al, bastante al tema del trail, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir un poquito para adelante y bueno, vamos a la parte eh, antes de la, del confinamiento que fue por aquí de la zona de marzo. ¿eh? Y a eh, ver, estamos 19 de septiembre de 2015, 15 de septiembre esto. ¿Cómo lo paso yo a esto? A la parte final, a la parte 2020. ¿Cómo paso yo a ver esto 2020? Vamos hacer una cosa. Vamos a darle a mi perfil y vamos directamente quedándole en mi perfil. Sé que sale. O sea que sé que sale aquí la pantallita final. ¿Ves? Septiembre, ahora. Ahora estamos 19 de agosto del... Bueno, sí, a 17 de agosto. Ahora tenemos un año, el último. ¿Vale? Bueno, el confinamiento lo hemos tenido más o menos por aquí. La zona de marzo, ¿veis? Aquí había parado, aquí se hizo algo de, de cinta, de cinta de, de, de elíptica. De elíptica, joder, De... de a ver si acabamos de una vez. Mm, de rodillo, ¿vale? Se hizo rodillo lo que se pudo, que se hicieron directos, recordáis, Había el switch, ¿eh? ¿ves? El switch que se hacían pues, kilometrillos en el switch ¿eh? No mucho, pero bueno, cuatro, seis kilómetros, eh, bueno, de lo que se podía, 20 kilómetros, este era real, este era saliendo, ¿ves? Pues 2400, en fin, un poquito hemos ido combinando el, el correr con el trail o con, con el rodillo pero a un nivel más light, ¿no? intentando siempre pues darle toda la prioridad que hemos podido al trail, ¿vale? Y a partir de cuando ya hemos empezado a salir ya realmente aquí, pues fijaros por aquí esta zona que veis que los, las, las líneas estas son más altas es donde ya había más bici, ya no solo correr que se acumula ya más. Entonces aquí eh, pues vamos a ver cuánto estamos haciendo, pues mira, ves ya hacíamos. Pues mira, 24 kilómetros, 550 positivos, seguíamos corriendo, ¿ves? 36 kilómetros, ya hacíamos, ¿ves? 50 kilómetros, eh, por la noche, eh, 2 horas 4, esto debe ser rodillo, esto es imposible sacarlo en, en BTT, esto sería rodillo, seguro que era rodillo. <coughs> ¿Ves? Aquí rodillo, claro, es que si no lo sacas 50 en 2 horas eh, en BTT, ni loco. Y, y bueno, pues ahí veis, ¿no? Ya íbamos metiendo... Pues algo de más cañeta de, de bici. Y ya está, hasta un poquito, ya esta parte final, no voy a meter mucho para no enrollarme mucho. En la zona de, por ejemplo, de aquí de julio, ves que ya estábamos, pues ves, 50 kilómetros de bici, 21 kilómetros de bici, 17, eh, corríamos 17 de bici, 21 de bici. Aquí ya estábamos bastante, repartiendo bastante ya, 22 de bici, aquí estábamos metiendo bastante bici, ¿vale? Lo, esto un poco lo pongo para que la gente se haga una idea de, de cuál ha sido un poco la la transición de correr a bici lo que es para, est, para esto no es que yo yo antes hacía algo de bici pero poca vale no es que digan no he hecho bici sino que de cara a la carrera cuando ya empecemos a decir ahora ya hay que olvidarse de correr y hay que centrarse en bici en BTT ¿vale? Sé sí que es lo que hago en bici de carretera no, no hago prácticamente nada cero prácticamente eh, y entonces, bueno, pues ahí empezó a, digamos, a pesar más. ¿Cuánto? Pues ya estamos haciendo 172 kilómetros, 5.000 positivos, no sé si lo veis aquí. Esto sería en junio, finales de junio, ¿vale? De aquí, pues sí que había 10 kilómetros de correr, de los 172, pues 10 de correr, eh, y 10 de correr, o sea, 20 kilómetros, ¿no? 20 kilómetros, pero digamos que aquí estamos haciendo, pues, 150, ¿no? 150 kilómetros de bici a la semana más o menos ya empezamos a, a, a meter bastante bici eh, aquí pues no sé, supongo que sea algo parecido 173 pues habría que ver ¿Ves? ya hemos metido sesiones ya un poco más grandes 52 kilómetros de bici con poquito de nivel, 667 53 kilómetros con mil y pico, este ya tenía más del nivel 10 kilómetros, 17 kilómetros 14 kilómetros eh, y aquí hemos corrido ya poco, 11 kilómetros eh, 13, estos los que veis nocturnos normalmente serán series de cuestas porque veis, son 13 kilómetros, 450 positivos que estaba subido, digamos, el, el desnivel porque se dedicaba uno a hacer, hacer eh, fuerza en pierna digamos a aumentar potencia en piernas, no para luego de cara a la carrera y ya está, veis, 14, 444 son perfiles más bien de serie de cuestas ¿ves? Eh, 17, bueno, este B ya no tanto pero bueno, ¿eh? perfiles de 10 kilómetros, 285 positivos perfil de serie de cuestas, en fin, un poquito el entreno que se estaba haciendo vale eh, bueno, seguimos y voy a intentar ir un poco rápido pues 26 kilómetros, siguiente semana 44 kilómetros, 30 kilómetros 42 kilómetros, así veis un poco la idea, 41 kilómetros, 9 eh, 15, veis, ya, ya estábamos en modo bici prácticamente, esto ha sido eh, semana 13 de julio al 19 de julio es decir, a, a julio, agosto, o sea, a un mes dos meses ¿eh? un, dos meses escasos hemos estado ya prácticamente, pues mira, 209 kilómetros, 4.000 positivos, y de aquí hay que quitar pues algo de correr, pero muy poco seguramente, mira, aquí me parece que esta semana no tengo nada de correr, mira, nada de correr, o sea que han sido 209 de bici con 4.000 positivos, ¿vale? Siempre BTT, ¿eh? no, si fuera de carretera sería un poco más, más fácil sacarlo, pero en BTT cuesta más, ¿vale? Y bueno, ahí ya está, nos estamos acercando ya a la carrera, ya fijaros que ya es un mes prácticamente lo que falta, y entrenos juan han salido, mira, tres, este debe ser algún día, que me quedé, no sé, tres, tres kilómetros, 65, 3 kilómetros, 66. A veces tuve, ah, estoy, ¿por qué está esto repartido en varias? veces no me acuerdo qué pasaba. O estaba regulando algo, no me acuerdo, estaba regulando cosas de la bici, entonces tenía alguna parada, ¿eh? no, no me acuerdo, mi historia. 26 kilómetros, 44 kilómetros, 53 kilómetros, ¿eh? esto un poco así lo y 62 kilómetros, 1, 1058 positivos. 50 kilómetros muy positivo, ¿eh? ya veis un poco el perfil de lo que estábamos entrenando un mes antes, más o menos. ¿eh? ¿Cuánto de semanal? Pues ya 248, me parece que hay algo de correr, no, no hay de correr aquí nada prácticamente, nada. Pues bueno, aquí ya eran 248 reales de bici con 4.000 y pico positivos, 14 horas y media, esto va bien para cuando la gente diga, hostia, ¿cuántas horas tendría que sacar a la semana? Porque a lo mejor uno que sea más bueno puede sacar más kilómetros, más de nivel. Pero más o menos, ¿cuántas horas, cuánta carga de trabajo? Pues 14 horas, cada uno a su nivel. El que sea un poquito, pues un nivel un poco inferior, pues a lo mejor en 14 horas pues sacará 200 kilómetros, vamos a poner. Pero quiero decir que ahí veis un poco la carga. ¿Cuántas horas? 14 horas semanales. Más o menos era el trabajo de, de Drici, ¿vale? 14 horas. Vamos a la siguiente, <ríe> ya no estamos cercando Y ves aquí, metimos un par de semanas un poco más fuertecillas de más carga, 19 horas, 6.000 positivos, 305 kilómetros todo de BTT aunque era con mucho circuito que sea rápido, ¿eh? siempre digo yo intento ir por circuito rápido, que no tenga piedra y que no tenga tonterías para que no me entretenga y pueda sacar kilómetros y que, que pueda rendir, no me tire dos horas para sacar 20 kilómetros ¿vale? eh, entonces, pues aquí veis, pues, cómo han sido, pues 2470, esto es la serie de cuestas 23.277, esta ha sido más light 63.500, 1.400 y algo unas 4 horas de entreno, ¿ves? 4 horas y pico, 30 kilómetros, 600, 33, 600, y ya veis un poco el perfil, 30, 30, 500 y algo, 25, 400 y pico, es un poco el perfil, 40, 887, 17, casi 400, esta ha sido más serie de cuesta, 22, 400 casi. Eh, ya veis más o menos cuánto hacíamos las sesiones? pues mira, sesiones cortitas era una hora 16 una hora 4 dos horas 37 una hora 34 una hora 45 verla un poco más larguilla dos horas dos horas de sesión una hora 51 alguna grande ves ya con más de nivel cuatro horas 38 ahí se ve un poquito la, la carga de trabajo que hemos tenido que ir buscando había días que había que doblar sesión por la mañana y tarde por eso son a veces un poco más cortas por buscar hueco hacía mucho calor también y entonces, bueno, todo al final sumaba eso, le hemos metido un par de semanas, o sea, con casi un mes de alteración a la carrera le metimos mucha carga de cara, digamos, a sobreentrenar un poquito, ¿vale? Sobreentrenar un poquito y luego darle un pequeño descanso de cara a evolucionar, ¿vale? Un poco la idea era eso, evolucionar, ¿no? eh, Mejorar. Entonces, bueno, la siguiente semana fue otra de carga igual, muy parecida a esta, 300 kilómetros más o menos, eh, 315, veis, 21 horas seis. aquí ya fuimos un poco más lentos no sé si por el tipo de recorrido o tal, pero ya nos salió veis, 21 horas para hacer los 315 eh, cuando la semana anterior creo que eran unas 20 horas, ¿no? Hemos tardado una hora y pico más en hacer esta semana, bueno, también con 10 kilómetros más, pero bueno eh, no debería haber tanta diferencia, hemos tardado un poquito más. Eh, pues bueno ¿cuánto era esta semana? Un poco igual, segunda semana de supercarga ¿no? Como supercarga, la es decir, con esta casi a 3-4 semanas tres ¿no? semanas, prácticamente 3-4 semanas de, de la carrera eh, carga fuerte vale para luego darle un pequeño descanso y que cuando vaya llegando la fecha de la carrera estemos ya, digamos, consiguiendo eh, teniendo en el cuerpo digamos la mejora que nos ha eh, proporcionado el haber cargado fuerte esas dos semanas ¿no? de unos 300 kilómetros, unas 20 horas de, de bici, no, semanales y, y bueno, pues de cómo era esta semana, pues 41 kilómetros, 600 y pico, 66.300 casi, bellas sesiones de 2.44, sesiones de 5 horas, ¿ves? 4.59, sesiones de 2.52, casi 3 horas, sesión de 3 horas, ¿ves? Sesiones ya más grandes, 3 horas 37, 4 horas 26. Aquí ha habido, esta semana ha habido menos sesiones que la anterior que se doblaba, y entonces por eso también nos ha salido un poco más, más lento, ¿no? Al final de las horas dedicadas, ¿no? porque al final son entrenos más largos que eh, pues van más cansados no es lo mismo hacer 20 y 20 que 40 ¿no? pues la velocidad de 20 la velocidad media de 20 kilómetros o la velocidad media de 40 no es la misma ¿no? pero bueno, ya veis, 56, 54 56, un poco hemos estado en esa en esa distancia 40, 66 ¿eh? con mucho calor, ponme esta de calor es que eh, días bestiales de calor que ha salido cinco horas para hacer 66 kilómetros es lento, pero es que hacía bestialidad de calor, ¿eh? bestialidades. Era cuando las olas de calor, estas que tengo, 35, 36 grados ¿eh? entrenando. Vale, eh, luego esta semana siguiente ha sido la del vacío. ¿eh? Hemos tenido, veis, fijaros que hemos ido incrementando la carga. Veis la pendiente, hemos metido carga, carga, carga y aquí hemos hecho como un vacío, ¿eh? como una bajada de carga, tampoco exagerada, exagerada, pero sí que le hemos metido una, una bajada de las horas semanales, fijaros que hemos metido 15 horas semanales, Te estamos metiendo pues fijaros que era una eh, 19.40 y la otra hemos metido 21, 22 horas casi, ¿no? semanales y aquí hemos bajado precisamente para que el cuerpo le diera tiempo a hacer como una recuperación ¿eh? como una recuperación y luego volvemos a entrenar ya pero un poco más light estas próximas semanas ahora ya que estamos a punto de hacer la carrera entrenamos ya pero con eh, o sea, sin esas sobrecargas, sin tantas horas de trabajo, es como decir, bueno entrenamos pero descansamos al día siguiente, es como entreno un día o entreno dos pero no entreno uno, otro, otro, otro, ahí a meter 20 horas, ¿sabes? semanales, un poco la idea ha sido esa, la estrategia ha sido ir cargando, cargando y llegar, ¡pum!, limpiar digamos, vaciar y, y ahora hacer entrenos pues un poco largos, también largos pero con, con un día al siguiente día de descanso, por ejemplo, muchas veces, ¿no? No, no, no trabajando tan, tan sobreentrenado tan, o tan cansado que la idea de las primeras semanas estas que había por aquí marcadas estas, estas dos gordas era trabajar en, en cansancio para que el cuerpo se obligara a evolucionar ¿No? la parte de cardio, toda la parte eh, al final tuvieras que evolucionar mejorar para ser capaz de aguantar la carga entonces ahí hemos metido eh, pues, bueno, lo máximo que hemos metido es 100 kilómetros y poco de nivel, 1200 ha sido poquito poquito de nivel pero no tampoco daba tiempo mucho más, son 5 horas 45 y bruto serán 6 horas y pico, ¿vale? Entonces, encontrar 6 horas no es tan sencillo, cada 2 por 3 encontrar 6 horas no es sencillo para entrenar. Entonces, bueno, pues fijaros que ha sido eso, una sesión de casi 6 horas, eh, pero, pero menos sesiones. Fijaros que esta semana, pues ves una, dos esta cortita de 5 kilómetros, ya veis como si no contara, ahí está, mira, esta era de correr, un poco empezando para intervalos que la tengo después de la carrera, para ir ya haciendo las piernas un poco. Eh, pues bueno, fijaros que de correr hemos hecho poco, 77, 1, ah, esto eran 5 de correr, 77, 54, 2, 3 sesiones. Eh. Fijaros que hemos hecho, no me acuerdo cuándo salió 200 y algo, me parece que salieron 200 y algo de, de bici pero con tres sesiones solo, precisamente para eso, hacer sesiones gordetas, pero con día de descanso, ¿eh? después para que, que el cuerpo recuperara, ¿eh? para no ir sobreentrenado. Y, y ya está, bien sido sí eso, un día 77, otro día 54, otro día 100, ¿vale? Y ya está, y de ahí vamos ya a esta semana, que es un poquito, eh, semana de entrenar, un día o dos, descansar, meter un poco de, de correr, eh, tenía que haber entrenado antes de ayer, tenía que haber hecho correr y no, no tuve tiempo al final. Eh, el miércoles, el jueves, tenía que entrenar al correr. No, al final no tuve tiempo y he entrenado hoy viernes eh, bici, ¿vale? Porque es la prioridad. No puedo decir, ah, pues vale, pues, como no puede correr, pues corro hoy, no, no hoy bici. Y ya está. vale Entonces vamos a esta semana ahora. Falta, ya digo, el entreno de, de hoy de 52, que hoy es viernes. Eh, sábado mañana en principio correré un poquito y domingo haremos otro poco de bici, ¿vale? Y ya con eso nos quedamos ya a 5 o 6 días de la carrera que ahí la estrategia ya es muy como muy delicada ¿eh? y hay que eh, jugar como muy fino. Eh, decir, vale, eh, si salgo el sábado por la mañana de madrugada a las 7 de la mañana, ¿cuál es el último día que voy a entrenar? Bueno, va a depender de qué sesiones hemos hecho antes, si las sesiones han sido cortitas o han sido grandes, ¿vale? Entonces, esta semana es muy delicada. Yo ya os explicaré cómo, cómo ha salido al final y cómo la ha hecho, ya se verá en el Strava, Pero esa la estoy pensando bien, afinando un poco en, en cómo lo hacemos. Pero de momento, esta última precarrera eh, va a ser esta. Os enseño lo que ha sido: ha sido una sesión de 70 kilómetros, 1182 positivos, 4 horas y algo. Y una sesión de 90 kilómetros, 1679 positivos, 5 horas 41, que en realidad son 6 horas y algo, ¿vale? Igual, con calor como siempre, pasando calor como siempre. Eh, bueno, falta la sesión de hoy, como digo, eh, 52 y unos mil. Y mañana descanso, pero corro. Y pasado eh, yo creo que va a ser algo parecido, unos 50.000. Va a ser like, relativamente. Entendemos que nos, queda, que nos queda en las piernas la memoria de estas semanas anteriores. Y que ahora, porque bajemos eh, esta semana un poco la carga, ¿no? Hagamos, pues, hombre, habremos hecho tampoco, vamos, tampoco. ya 90, 70 y 52, son 160 52, 210, y me faltan 50, o sea, no van a salir 260 kilómetros en la semana anterior a la carrera. Eh, no es corta tampoco, 260 tampoco son pocos, ¿vale? Y... Y ya está, entonces seguramente haremos lunes descanso o correr un poco eh, y seguramente habrá un entreno o dos, no sé, sea, habrá dos entrenos seguidos, martes, miércoles posiblemente y ahí se acabó. Martes, miércoles, pum, no sé, 50-50 o algo así, eh, martes, miércoles y jueves, viernes se descansa y sábado carrera. En principio creo que va a ser así. Vale, o sea que esta semana que viene vamos a hacer pues 100 kilómetros más o menos y la carrera, o sea, los 235. <risa> o sea, nos van a salir 335 kilómetros, que tampoco son tantos, eh, a la semana, eh, bueno, como llego a hacer 300. Y, y ya está, y ahí queda toda la preparación de la, de la carrera. Eh, ¿Cuánto hemos hecho? Pues mira, aquí lo tenemos. Eh, mira, de correr, por ejemplo, para que veáis este año que con el confinamiento y todo he corrido muy poquito de correr he corrido 1.431 kilómetros y he hecho 37.000 positivos, no es lo ves este año, 2020, muy poquito 1.437.000 positivos ¿vale? y fijaros que de bici lo he doblado, de bici le he metido, mira, de media a 263 kilómetros, vamos, de media semanal, y llevamos eh, 3.347 en este año, es decir, 1.400 de correr, ¿no? Pues 3.300 y algo de bici. Eh, 208 horas de bici y 63.000, es decir, fijaros que he doblado que el desnivel. Mira, 63.000 positivos de bici en, algo, en este año, ¿eh? en 2020. Con, contando confinamiento, que nos ha limitado bastante. Bueno, 63.000 positivos de bici y de correr, 37.000 Fijaros, ¿eh? o sea, realmente hemos casi doblado la bici, ¿eh? casi la hemos doblado, le hemos dado caña realmente, porque la carrera, la carrera lo necesita. ¿eh? Y ya está, pues eh, aquí estamos, eh, hemos llegado hasta aquí con bueno, motivación, ha costado, ha, ha habido días que ha costado, ¿eh? o sacar estas dos semanas de 300, ha costado, eh, este entreno último de I 90 que tengo yo del otro día, de esta semana o esta, no me acuerdo cuál es también ha costado sacar estos 90.700 prácticamente también ha costado obvio que meterle al gracioso que lo estoy entrenando que es, un, es una pendiente mm, fuerte en poco tramo además constante no hay descanso prácticamente es que no no hay bajada no hay bajada no es que diga ah, es que baja y descansa no no es todo el rato para arriba o, o un poco plano o para arriba todo el rato y, y son, son bueno aquí se verá el perfil eh, aquí se, se ve alargado, porque tuve que alargar eh, por otro sitio pero claro, ves sube y aquí le metí a la última cresta eh, son unos 200, no llega a positivos en la última subida, pues ahí le metí cuatro, eh, como tres series más eh, y esto ya en la zona de, de abajo pero es un perfil muy gracioso muy muy interesante el que se de por aquí eh, de verdad que es muy interesante porque a ver si encuentro una sesión que sea pura pulgracios normal solo, que no haya mucha, esta no es, esta puede ser, no ¿Esto es PIG del B? No. Bueno, quería buscar algún perfil para que veáis si es realmente inclinado, realmente un perfil muy inclinado y, y es lo bueno que tiene, que para entrenar es fabuloso, fabuloso. vale Ya está, eh, aquí se acabó la fiesta, vamos a ver cómo nos, nos va la, la copla, este, esta carrera y yo, bueno, para el que tenga dudas, eh, ¿la voy a acabar o no la voy a acabar? Siempre me preguntáis los directos, ¿la vas a acabar o no la vas a acabar? Pues yo no lo sé si la voy a acabar, pero la misión, o sea, yo me apunté precisamente a Ultrabike para ser al final un biker o como queráis llamarle, un, un, al final un, un ciclista de, de montaña, ¿no? O convertirme en ciclista de montaña, entonces... Eh, tú puedes eh, correr y, y tener una bici de montaña y tal, pero hasta que no te preparas una carrera y no le metes estos volúmenes y estos de niveles, sobre todo volúmenes, además que del nivel tampoco han sido entrenados de tanto, del nivel tenía pendiente pero no ha sido del nivel sumado a la hostia, ¿no? eh, hasta que no lo metes creo que no, no te conviertes realmente en un ciclista, digamos, trabajado, trabajado. no es que seas ni súper rápido y nada, pero sí que digamos trabajado, que tú ya la bici, yo entreno ahora esto es porque hago algún día de descanso pero si no yo todos los días prácticamente no esta última fase no todos los días con la bici y si te metes 3-4 horas cada día con la bici al final la bici es como tu cuerpo no ya, ya empiezas a tenerle mucha soltura mucho manejo, de trazar bien de tomar las curvas un poco rápidas razonablemente con arenilla sin irte, razonablemente empiezas ya a tener cierto control cierto control, no tampoco mucho pero bueno, un poco y, y ya está, entonces la misión precisamente la misión era esa la misión era convertirme en ciclista ¿no? o sea poder, digamos manejarme no tan bien como en el trail, pero un poco parecido ¿no? y al final ha sido un poco pues, duro, se dura, había que meterle horas y horas y horas, pero creo que, que lo he cumplido, lo he cumplido ¿vale? ha costado, ha habido su que echarle motivación ¿no? no voy a decir Falta de motivación, bueno, no ha llegado a ser falta porque entonces no hubiera entrenado y entrenado, pero pero bueno, ha costado, ha habido que echarle ganas, habido que echarle ganas porque han sido muchas horas, eh, muchas noches de salir a las 10 y a lo mejor estar hasta las 2 de la mañana, haceros la idea que yo había días que plegaba plegado a las 2 y media de la mañana de la noche, de madrugada, estando yo por ahí dando vueltas, haciendo series de cuestas por ahí, por, por el pueblo. Vale, no en la montaña, pero sí que por el pueblo haciendo subidas de cuestas y tal. Luego ha habido que, que a lo mejor muchos entrenos que he hecho han sido, por ejemplo, es como un dos en uno de correr, vale un poco, eh, pero invertido. Es decir, primero hacía el desnivel, 100 pulgresios, por ejemplo, hacía desnivel, mil, mil, sí, mil positivos, o, pues depende, ¿eh? depende. Y luego es irte al pueblo y empezar una recta larga que son un kilómetro y medio y empezar a darle caña en velocidad, en velocidad, meter ahí hasta que tiene algún poquito de bajada y un poquito de subida, lógicamente, un poco de bajada ponerle un poco de subida para otro, suave, pero hay. Y entonces en la parte de bajada, pues meter el piñón pequeño, y el piñón pequeño tienes que apretar las piernas para poder manejarlo, si no te queda muy lento y no lo estás aprovechando. Entonces hay que, hay que meterle caña. Entonces, mm, rodando más o menos 30, 38, depende ¿eh? en qué momento, eh, 30, 38 en la parte que tiraba un poco hacia abajo, más o menos entre ese margen de velocidad y dándole caña y una serie y otra serie y otra serie y otra serie. O sea, pensemos que, que había días que el hematrio ¿eh? en la zona de pulgación le sacaba 40, 50, pero luego me he tenido que sacar 40 o 50 más eh, de series de como de velocidad, ¿eh? dándole, venga, darle para arriba y para abajo. Y la zona de subida... Ahí hay que apretarle. En la zona de subida metes piñón 6, piñón 7 en algún momento y piñón 6 en el otro, ya sabéis de 9. O sea, que es un piñón que ya cuesta un poco moverlo, si tiene subida tendida. Y ahí apretándole, apretándole, apretándole. apretándole. O sea, que ya ha estado bastante, bien, han sido buenas combinaciones. Eh, meterle eh, velocidad, no solo desnivel. Meterle desnivel porque era muy inclinado, eh, en, cor en pocos kilómetros muy inclinado y había que meter mucha fuerza. Pero luego, cuando se ha acabado esa parte del nivel, dice, vale, ahora vamos a acabar los 40 kilómetros que nos faltan. Vamos a meterle velocidad para arriba, velocidad para abajo, un 40 kilómetros más, ¿vale? Y ya está, esto ha sido todo. Espero que esto quede 39 minutos de vídeo. Bueno, espero que haya quedado grabado y ya está, a, a seguir dándole. No he tenido tiempo ni, ni de hacer vídeos prácticamente, así que ahora ya que vamos a estar una, tener una semana un poco más flojita, a ver si puedo ir sacando más vídeos que para el canal interesantes. ¿vale? Hasta luego, hasta, hasta la próxima, un abrazo. Adiós.